Los temas que conmociona a la provincia de Mendoza y tiene que ver con esta búsqueda que aún no se sabe absolutamente nada, Sofi, y es de esta enfermera, de Silvia Chávez donde, Chávez, donde no se sabe absolutamente nada de ella. Nada, la verdad es que no, pero se van conociendo detalles que la verdad es que son bastante extraños, ¿no? Es un caso en donde eh, hay mucho misterio en torno a la desaparición de esta enfermera jubilada. Esta mañana hablamos con el fiscal que lleva adelante esta causa, Javier Giroli, Giroli bien digo, y eh, nos daba algunos detalles de la investigación sobre todo, que lo hemos dividido en dos partes y les vamos a presentar en esta primera parte acerca de cuáles son los primeros indicios. Uh -huh. Hay muchas hipótesis, muchos sospechosos también, pero un solo detenido. Esa operadora que atendió el llamado no obstante que la señora Chávez no dio, creo que tampoco, no da ni su nombre ni su dirección, la operadora se ocupó de averiguar el domicilio y en menos de 10 minutos había una movilidad policial entrevistando a la señora Chávez en, en ese lugar. ocupante cómo concluye ese audio, incluso se puede escuchar el tono de preocupación de la operadora cuando la señora baja la voz y dice que ahí vienen y la operadora le pide que no corte y no obstante eso la señora corta la llamada cualquier persona, no solo un operador eso ser preocupante de la situación y entiendo que que la medida fue correcta, no se convocaba a declarar, pero supongo que ha, ha escuchado eventos anteriores donde sí la señora Chávez dio su dirección, como por ejemplo en una llamada que no se ha difundido, pero que es del día 8 de julio del 2022. Y el día 20, eh, a las 10 y cuarto de la mañana, intenta comunicarse dos veces con su abogada, quien es que le llevaba la, el desalojo de estas personas. Esa es la última utilización, el último indicio a través de metadatos de que la señora Chávez está utilizando voluntariamente su dispositivo. Tenemos metadatos de información posterior, pero son de conexiones a datos y de intentos de llamada entrante y desvío al buzón de voz, que, que no indica que esté viva en ese momento, que, que esté utilizando su dispositivo, hasta el día 21 a las 5 de la tarde aproximadamente, que deja de traficar datos del teléfono y deja de registrarse en la de geoposicionamiento. Esas dos circunstancias llevan a inferir que forzosamente el dispositivo se apagó, ya sea porque se agotó la batería o alguien lo apagó y nunca más se encendió hasta la actualidad. Bueno, la verdad es que es muy extraño, ¿no? Eh, a lo que hace referencia es que van a llamar a declarar a la operadora del 911, no por su mala actuación, porque lo que dice el fiscal es que comprende él que la operadora del 911 actuó bien porque le solicita, en primera instancia, que le diga el nombre y apellido, sí. no lo hace Silvia Chávez, y también le pide, por favor, tres veces que le dé la dirección, sin embargo, tampoco lo hace. El nombre, pero... perdón, Sofía, ¿el nombre y el apellido de ella o del inquilino? No, no, de Todo ella. ella porque, todos sus claro, datos porque personales. ella llama a la denuncia sí. cuando vos llamas al 911 siempre te preguntan Obvio, el nombre y apellido. Verificar quién solo, es. Ella solo se presenta diciendo, mire, tengo 73 años. Claro, vivo Déjeme solita. que le cuente una cosa, sí. algo así empieza la conversación. Claro. claro, después dice, usted vive sola, sí, vivo solita, dice sí. ella. Bueno, en esa conversación con la operadora del 911. La operadora del 911, de todas maneras, manda un móvil, al, ...al lugar, porque bueno, por la eh, geolocalización uh -huh. lo puede hacer, y tiene una entrevista con eh, Silvia Chávez, la policía, en ese momento, pero lo cierto es que más allá de eso no pasa absolutamente nada, ahora... Algo pasó con Silvia Chávez después de eso, evidentemente, porque eh, hasta el día de hoy nada se sabe claro. de ella. ¿no? Que en ese momento estaba el inquilino todavía viviendo allí. Sí, estaba el inquilino atrás en una fiesta, porque recordemos que claro. es la previa del Día del Amigo. Uh -huh. eh, y lo que sostiene la fiscalía es que consideran de acuerdo a, a, ver, a, la, diríamos a los movimientos del celular que se apaga el 21 de julio, sí. es que ella desaparece entre el 20 y el 21 de julio y que a lo mejor no fue manipulado por ella el celular, Podría haber sido manipulado por una tercera persona o no, o simplemente se queda sin batería y se apaga. Claro. Es decir, están todas esas variables, ¿no? Porque no hay ninguna certeza. Hay indicios, pero no hay certezas hasta el momento. Una, que, pregu perdón, perdonó, ¿no? dice, una sí. pregunta que quizás no la quieren contestar o tal vez no está la respuesta, es ¿a dónde se activó por última vez ese celular? ¿En cuál de bueno, las celdas? Lo explicaba que puede haber? muy bien el fiscal esta mañana, y es que justamente, como era el día del amigo y estaba muy colapsado el sistema de las celdas, es, es más difícil precisar bien la geolocalización del celular, pero se está trabajando en eso para tener más precisiones acerca de los últimos movimientos del teléfono. Bien. Eso va a ser clave también uh -huh. para determinar y poder ubicar o al menos eh, rastrear, ¿no? Claro. Esa zona Digo. donde ella habría desaparecido eh, o al menos eh, ese celular tuvo esa última conexión. Por otro lado, eh, lo que decía el fiscal, estamos ante un escenario. Incierto, ¿por qué? Porque primero que ella tenía muy mala relación Con todas las personas con las que se rodeaba Solamente tenía contacto con una amiga Que es la que uh -huh. el fiscal claro, hace WhatsApp. referencia Claro que ella se junta un día anterior Después le manda un mensaje Es con la última que tiene esa, esa conversación ¿Un día anterior a desaparecer? Eh, días claro antes del llamado al 911 ah, y después eh, las últimas llamadas que tiene esas a su abogada que era con quien estaba tratando de negociar con el inquilino mm. para que se retiraran de la casa y que no se pudo comunicar no con se pudo ella. comunicar con la abogada y es por eso que son las últimas diríamos llamadas sí. eh, que ella tiene registradas en, en su teléfono Sofi y el tema de la familia donde tampoco tenía buena relación no, no, no ¿Por tenía qué? Buena porque relación. la hermana primero esa casa donde ella vivía estaba como en disputa familiar, ¿no? Sí. Porque era como la herencia El de sus papás donde con su hermana estaba no en esa disputa de sí. decir quién se quedaba con la casa. Con o sea, la que... expareja también tenía problemas sí. porque la expareja eh, había dicho, o en unas declaraciones, en donde él manifestaba que tenía eh, malos tratos con ella, es decir, ella tenía malos tratos con él, sí. eh, por lo tanto también tenía esa mala relación, con los vecinos tenía mala relación. Pero digo, con la hermana, por ejemplo, que no tenía buena relación, cuando ella se entera que, por no sé, por alguna razón se enteró que la hermana sí, no se estaba se por allí. se un sobrino. Ahí está, se entera por un sobrino, que ella ya, ya no estaba en la casa, que no la habitaba, o sea, la relación. La acción inmediata era tomar posesión de la casa, sí. no es saber qué pasó con mi hermana Exacto, que está desaparecida, lo, eso, eso es lo lo, raro. Que, lo que se sí. ha pasado, pero sin pasado embargo también. no está dentro de las principales sospechosas. Claro, no, ¿no? porque ¿Eso se nada, porque, no, porque, la fiscalía sostiene que ella al filmar tantos videos y deja registro de todo, por ahora no sería... No, a ver, está, está no dentro sería, de, porque, del radar, el, exactamente, del sí. radar de los sospechosos, que so ya lo sí. vamos a repasar, pero no sería. Si les parece, vamos a escucharle esta segunda parte del fiscal y sí. enseguida eh, contamos claro. algunos detalles más precisos de esta investigación. Bien. Estamos ante una historia de dos hermanas que disputaban una casa de una sucesión desde hace muchos años. Eh, y evidentemente, en mi opinión, a la señora Lucía Chávez al enterarse que su hermana desapareció lo único que le preocupó fue tomar posesión de esa vivienda que mucho tiempo ha añorado, mucho tiempo ha estado en disputa pero sí preconstituyó pre prueba por si entiendo que si alguna vez aparecía su hermana y le realizaba algún tipo de reclamo para mostrarle cómo se encontraba la casa inventaría lo que debería devolverle ella sostiene que no había ningún tipo de mancha de sangre en el piso en, el, en los videos que ella filma sí hay algunas manchas muy sospechosas entre todo este contexto tan difícil de haber eliminado pruebas, eh, es una información muy valiosa para nosotros porque lo más cerca que vamos a poder estar de lo que fue una probable escena de un crimen, esos videos que ya registró. Ella limpia toda la casa, lo que sostiene es que no había ninguna mancha de sangre en el piso. Eh, el luminol indica lo contrario, que sí había material hemático material genético en, en, en esos lugares. La posibilidad de concurrir nuevamente al domicilio, hacer una nueva experiencia con luminol en esos otros lugares que también se ven manchas muy sospechosas en el piso. Todo el mundo es sospechoso, ya que muchas personas se beneficiarían con la muerte de la señora Chávez. Eh, nosotros encontramos una habitación perfectamente ordenada, pero en los videos se puede observar algunas circunstancias llamativas, como es, por ejemplo, ropa recién extendida con los broches, una serie de fotos rotas en, sobre la cama, y una especie de pequeño santuario, por decirlo así, con velas, eh, fotos con velas consumidas, eh, con fotografías de, del matrimonio de la señora Chávez. También se, nos encontramos, esto relacionado en un horno de pan del fondo de la casa, una serie de fotografías quemadas, que la señora Lucía Chávez admitió que ella las quemó esas fotografías porque eran fotografías de sus padres y que no quería que su hermana las tuviera. Bien. Bueno, esta pregunta nos las hacemos todos. ¿Dónde está la enfermera jubilada? Porque la verdad es que no hay indicios de ella acerca de su paradero. Vamos a repasar algunos datos misteriosos de esta causa. Primero decíamos, lo que, y voy a tomar una palabra que vos dijiste, es el radar de los sospechosos, sí. me gustó esa palabra. Primero está Mauricio Albornoz, el principal de el ellos. Inquilino. Es el inquilino, sí. está detenido e imputado por homicidio simple, y hurto, y esto es porque se encontraron ventanas que pertenecían a la vivienda de Chávez, en donde vive actualmente este hombre. ¿sí? Que está comprobada que la relación era pésima. Era y mala, todo... y además, algo que dijo el fiscal: sí. él se tenía que ir de la casa cuando, en, en julio, diríamos, sin embargo, tarda un tiempo en irse, porque recién se va en agosto, fines de agosto, septiembre, y en ese tiempo, lo que dice el fiscal, él tendría que haber visto que la mujer no, no estaba. estaba. Además, la casa, ese video que circula, que es el que filmó la, mujer, la hermana de Silvia Chávez, se ve que está la luz prendida, las cortinas corridas y se nota que es una casa que está deshabitada. ese es otra de las interrogantes Bien. que hay. Otro de los sospechosos, Lucía Chávez, la hermana. La hermana filma un montón de videos. Eso es lo que hace, hace ruido. Y ya vamos a explicar ¿No? un poco. Y también le decíamos recién la expareja de Silvia Chávez. Ahora, los misterios de esta causa. Sí. miren. Algunos son muy llamativos y también los relataba el fiscal, vamos a la siguiente, para mostrarles estos misterios de la causa que tiene. Por ejemplo, eh, que los sí. videos, mirá, la hermana filmó más de 30 videos, esto es lo, ya, lo llamativo. Ella toma posesión de la casa, pero desde el momento que ve el exterior, que es el video que anda circulando, muestra todo el exterior, cómo ella encuentra la vivienda. Sí. Y después filma cada movimiento que ella hace en el interior de la misma cuando limpia la casa. So, sí, raro, raro. raro. Manchas de sangre en la vivienda, no se sabe si pertenecen a Silvia Chávez, están siendo analizadas por el cuerpo médico uh -huh. forense, hay que esperar que en los próximos días se tenga el resultado. Porque aparte ya estaba limpia ¿Y la qué escena? dijo la Digo, hermana? Sí, ya estaba limpia. Que había una carne en descomposición arriba de la mesa y que eso era lo que goteaba y que en realidad esas serían las manchas de sangre que se habrían visto. Bueno, hay que esperar el análisis del cuerpo del médico forense, del, del tampoco estudio. había como sacar el ADN de Silvia Chávez, por lo tanto la fiscalía que hizo tomó un peine que había guardado sí. y que tendría cabellos de Silvia Chávez y a partir de allí se va a sacar la muestra de ADN fotografías rotas en la cama de Silvia Chávez esto se detecta a través de los videos que se secuestran del celular de Lucía Chávez que de la hermana foto eran del padre del matrimonio de ella ah. eran fotos rotas del matrimonio y no solamente eso vamos a la siguiente porque había eh, un altar Armado con velas y fotos del matrimonio de Silvia Chávez, obviamente con su marido. Sí. Y por otro lado, eh, esto era lo llamativo, que habían fotos quemadas en un horno de pan. Eh, no sé si tenemos la otra... Bueno, entonces allí era donde se... Esto es también lo llamativo, ¿no? Pero pará, me queda uno más. Mirá. Ya dijimos el altar con velas y fotografías, fotos quemadas en un horno de pan. El último. Modas a, eh, monedas adheridas en la mesa con jalea de membrillo. Por de, la mesa, por de, claro que lo. Hay la mucho, mesa, es muy la mesa del comedor. Caso. Rarísimo. Sí. ¿Qué decía el fiscal? Dice hasta nos llamaba la atención porque había que rascar la mesa con un cuchillo para, para poder, poder sacar las monedas. O sea, monedas es que de un peso de 50 centavos moneda es, que es complejo misterioso tiene como todos los condimentos la verdad este caso sí. y esta desaparición porque encima ella solamente relación con esta amiga que claro. era única que, que sí, aparentemente la tenía única. como una, un buen vínculo de relación con el resto de las personas sí. teóricamente tenía una mala relación no se llevaba bien no podía tener un buen diálogo entonces es y te como agrego algo más todo. con esto eh, se está analizando si es jalea de membrillo o si estaban pegadas con algo con algo con algún pegamento porque estaban muy adheridas a la mesa y que se habían resecado con esta especie de la bolsa, con la carne en descomposición y que sería la sangre que había despedido esa bolsa en descomposición. O sea, todavía se están analizando, pero lo que decían es, parecía jalea de membrillo, en las monedas pegadas hay una cosa rarísima. Bueno, y la pregunta, ¿no? Volvemos, a, volvemos al punto de inicio. Totalmente. ¿Dónde está Silvia Chávez, no? Esta enfermera que desapareció el 21. Entre bueno, el en 20 teoría, y el 20. entre el 20 y el 21 de julio. De julio. De este año. Y la denuncia se hizo primero, el primero de noviembre.